Hola, antes que nada, agradecer que formas parte de esta iniciativa La Música Sana. El RockAware nace para que las canciones dispongan de una función social más allá del entretenimiento. Aprecio mucho que puedas dedicarle tiempo y energía. Gracias por apreciar mi esfuerzo. He trabajado durante dos años para este momento y... He cumplido con mi parte. El 17 de mayo estarán en streaming pues más de 100 canciones recopiladas en varios discos. Hay temas para bailar. Otros son para tararear. Algunos quieren estimular la creatividad social. Otros están enfocados a la superación personal. Y además, hay algunos largos que son para reflexionar sobre la vida y el mundo. Habitualmente las personas se dan de baja de los grupos de WhatsApp porque la excesiva actividad con mensajitos a veces demasiado superfluos pues dinamitan la concentración de la propia jornada. Por tal razón sugiero lo siguiente. Para evitar distracciones prefiero que cualquier comentario se haga en privado. Para que en el grupo figuren exclusivamente los clips musicales y las canciones que cada viernes voy a ir publicando, una a una, para que se puedan escuchar y compartir y así difundir este mensaje de amor y unidad que tanto necesita nuestra civilización. Cualquier amistad vuestra pues será bienvenida y me encantará incluirla, Figura como dato adjunto a vuestro número, la ciudad y el país. Eso es para evitar, pues, poner los nombres y así guardar la confidencialidad. Enhorabuena y felicidades por ser parte de la creación conjunta de la sociedad que se mejora a sí misma, desde la base de la solidaridad y la fraternidad que reúne a la ciudadanía planetaria. Agradeceré vuestros comentarios, sean favorables o desfavorables, pues imagino que estarán efectuados con el afán de, entre todos, lograr expandir de manera eficaz el mensaje Rock Award, canciones de conciencia para la innovación social. Empezamos.